There is v tebi, ti govori You say, to La vida está počele, son tí. Tuya bolche se je. Zato ju vodi do konca. Poter, ne poslušaj, Все леко спе, kar si najborze sploch, ne viš, kakšno moči imaš, moč twojego nejžnego srca ti si posebna osoba. Redkih je takšnih, kot si ti. Tvoja energija, čudovita je. Zato sanya sadjam, swoim sadam, swoim sanya swoim sadam.